En este vídeo comenzamos el estudio de la estadística unidimensional con vectores. Vamos a crear un vector aleatorio de números enteros con el módulo random y randint. Los números van a ir del 1 al 10 y vamos a poner 11 números. Y tenemos nuestro vector. Bueno, pues lo primero que vamos a ver es cómo podemos contar el número de elementos que tiene el vector. Eso se hacía con el atributo size. Vemos que aquí efectivamente tiene 11 elementos. Y ahora vamos a ver cómo podemos conseguir la suma de todos los elementos que hay en este vector. Para ello podemos utilizar la función sum y pasarle como argumento el vector y nos da 53... O podemos hacerlo tal vez más sencillo de esta manera, utilizar el método SUM, y nos da también 53. Si queremos calcular la media aritmética de esos 11 valores, pues tendremos que sumarlos y dividirlos entre el tamaño. Y obtenemos este número que tenemos aquí. Sin embargo, no es necesario recurrir a esto. Hay una función en NumPy que nos permite calcular la media. Y es min. Escribimos y le pasamos como argumento el vector que queremos. Y como vemos, obtenemos el mismo resultado. También lo podemos utilizar como método. Y nos da exactamente lo mismo. Y ahora vamos a calcular la mediana. Para calcular la mediana tendremos que ordenar este vector y ver cuál es el número que está justamente en la mitad. Para ello utilizamos la función short y vemos que si ordenamos los elementos en la posición 6 está 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay un 4. Bueno, pues para obtener ese 4 que es la mediana, hacemos uso de la función media. y le pasamos nuevamente como argumento el a. Ejecutamos y nos devuelve el punto situado en la mitad del vector una vez que esté este ordenado.